Se trata de José Manuel Candelario Ventura, alias Dariel, quien fue conducido de inmediato al Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. Candelario Ventura es acusado conjuntamente con la joven Mildred Sánchez Rodríguez de arrastrar a la señora Isabel Martínez Colón, la cual resultó con laceraciones múltiples en distintas partes de su cuerpo, cuando intentaron despojarla de su carretera aquí en San Francisco de Macorís. No me están acusando, tú sabes, y ¿Qué no. ¿Qué la acusación? que yo chocamos pues nosotros no hicimos nada daño a ella pero pero la niña ¿E la joven no no la ley nada que nosotros chocamos yo iba por este lado de la calle y, y se metió sí, bien, el hombre y tocó Pero chocó Pero la maestra pero, dice permiso, que que el arma le quitaron le por don la don permiso, por favor por favor por favor por favor por favor por favor por favor por favor por favor por favor por favor por favor